Hola, bienvenidos a este vídeo. Si el resfriado me deja, vamos a ver cómo enviar el sonido del móvil al PC para poder escuchar por los altavoces del mismo. Vamos a necesitar una pequeña aplicación que es gratuita. La podemos encontrar en la Play Store, en la Microsoft Store, perdón. Aquí está, buscando Bluetooth Audio, ya te va a salir la primera. La de Mark, SirMob, A ustedes os pondrá a instalar y luego a abrir. Como ya la tengo instalada, me sale directamente a abrir. Vamos a abrir. Ahora lo que tienen que hacer es emparejar el móvil con el ordenador. Para ello pueden ir al botón derecho sobre el logo de Windows y luego Configuración. Van a ir a Bluetooth y dispositivos. Van a ir a Agregar un dispositivo. Seleccionan la primera opción. Ven, que, ven ustedes que pone aquí teléfono. Encienden el Bluetooth en el dispositivo el móvil y lo emparejan. Es muy fácil. Una vez que lo tenga, aparecerá aquí probablemente la marca y modelo de vuestro dispositivo con Android. Se uno en el caso que tengan varios. Yo, por ejemplo, tengo emparejados dos. Le la nueva Open Connection. Cuando ya solo tengamos la opción de cerrar conexión disponible, significa que ya estamos conectados. Entonces, lo que reproduzcamos en el dispositivo hoy, pues lo escucharemos por las altaposas del PC. Este es administrador de Tarea de Windows 11, que lo ha abierto simplemente para comprobar los recursos que consume. Pues eh, muy poquito de RAM, de CPU casi nada o cero. Será como algo. Bueno, pues ya está, básicamente el tutorial era enseñaros esta aplicación, en la que necesitáis. Eh, mejor la dejaré en la descripción del vídeo, así hacen directamente desde ya haciendo clic en el enlace. Muchas gracias por la visita.